La tumba. Increíble. Espero que me prepares un sarcófago parecido a este. Lo que quieras, mi amor. Dicen que este sarcófago está repleto de miel, que ayuda a conservar el K. <risa> es increíble. Prométeme que me enterrarás con mi espada para poder protegerme en el campo de juncos. Prometido. Estas inscripciones de aquí abajo hablan de Siwa la cámara y el cetro que sostiene a Alejandro Amón de pie en un bosque donde una esfera con dibujos se une a su cetro de hombre a rey de rey a dios ¿una esfera con dibujos? ¿qué hiciste con el orbe que te di? se lo di a Apolodoro le encantan esas cosas deberíamos dejar entrar al resto voy a seguir mirando por aquí hay inscripciones en las paredes El cetro que tiene, las marcas Desde niño idolatraba a este hombre ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma Con 30 era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? Y también Juvent. Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí. Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. Mi César. Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría. Los soldados comentan lo hostil del entorno. ¿Qué dices? ¿Así los trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia. Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos. Dejadlo en nuestras manos, mi reina. Flavio, ven. al rey